Mi nombre es Irma Sánchez, soy biotecnóloga y doctora de la Universidad de Quilmes. Y mi empresa se llama Chuvemel. ¿Cómo nació Chuvemel? Chuvemel nació hace un par de años con la idea de transformar la biotecnología en un negocio. Algo que no es muy común pero buscábamos eso. Así que generamos productos y pusimos la tecnología al servicio de, de los laboratorios y conseguimos generar este producto tan esperado. Lo que hacemos son dispositivos que aumentan la productividad de los distintos procedimientos específicos. El dispositivo es un tip funcional, el tip es algo que normalmente se utiliza en el laboratorio y lo que nosotros hemos es desarrollado una tecnología que permite convertir a estos tips en funcionales y conferirles una funcionalidad para que pueda ser utilizado con otro objetivo final. Este emprendimiento nació desde mi tesis de licenciatura y luego lo continué durante mi tesis doctoral y como producto de la tesis doctoral salió la patente con la cual es la base tecnológica de la empresa.